Quiero felicitar a la Agencia Nacional del Espectro porque estamos en el noveno Congreso Internacional del Espectro, un esfuerzo muy importante que hace la agencia y que eh, creo que llega en un momento bastante importante, no solo para el país, sino para el desarrollo de las tecnologías móviles en el mundo. Estamos a puertas de la Conferencia Mundial de Radio, donde se tomarán decisiones muy importantes para la modernización de nuestras redes y la Agencia Nacional del Espectro, como siempre, liderando, llevando a la vanguardia todos estos análisis, estudios y debates en torno a lo que es eh, el uso y, y, y el mejor uso eficiente del espectro electromagnético radioeléctrico. Eh, quiero... En todo caso, agradecer también por invitar a la Comisión de Regulación de Comunicaciones a acompañar este evento porque creo que la institucionalidad en Colombia, que a partir de la Ley de Modernización TIC se ha visto fortalecida, hace que la ANE, la CRC y el Ministerio TIC estemos eh, liderando y empujando el desarrollo tecnológico del país. Entonces, muchas felicitaciones y seguiremos en estos dos días discutiendo los temas que nos interesan en el sector.